porque le pasa mucho y le pasó pues la ha venido pasando a muchos consumidores que, que han comprado le recientemente eh, y es que lo han comprado porque han salido en búsqueda de un dispositivo que sea totalmente compatible con las consolas de última generación que ofrecen experiencias muy detalladas y no necesita ser el gamer eh, profesional que, que compites a nivel mundial no pues todos crecimos con una consola pues, la gran mayoría de nosotros y disfrutamos también estar en casa con los amigos, muchos padres juegan con sus hijos también. Eh, y después, empezar, eh, esperaron esas consolas con tantas ansias. Cuando llegaron las consolas y las conectaron, resulta que el pero, si espérate, no tenían espérate, un OLED. Ahí leo. te me estás adelantando porque precisamente esa era mi siguiente ah, bueno, pregunta. Eso. Y es, me, me dijeron la última vez hizo una reseña muy chévere, pero no habló de los gamers. Entonces, la, la pregunta es, ¿este OLED nuevo? ¿Qué ofrece para los gamers? Porque yo veo una serie de cosas muy interesantes, pero seguramente a los padres cuando les hablan de G-Sync o de FreeSync o de Xbox, pues es una de las cosas que uno dice, pero, pero ¿cómo así el televisor se adapta? ¿Qué, qué funcionalidades tiene? Bueno, te cuento que eh, hay, hay muchas cosas en, en términos de, de gamers. Primero, este año llegamos con un OLED de 48 pulgadas, lo que le permite a los gamers de mesa, eh, digamos que tener un televisor y no tener un 55 pulgadas para jugar eh, en mesa, ¿no? Con PC. O sea, más chiquito, más... Más, más pequeño. Más exacto, Exacto, entonces este año le apostamos a un portafolio que tuviera muchísimas más pulgadas y distintas series dentro de los OLED. Los OLED vienen en serie este año A, C y serie G. Serie G son los Gallery, que están muy enfocados en diseño de interiores, de estética y muchas cosas más. La serie C, que es esta, es, a mí me gusta mucho compararla, es un avión completo, porque tecnológicamente es como, realmente es brutal. Además de ser muy Entonces, delgada, ¿no? Es delgadita. Acá no lo puedes ver, pero es. Divina. Es súper, dos tarjetas de crédito. Es súper delgado. Siempre que lo saco, es como. Me da como impresión, son súper resistentes, pero de todas maneras uno como que wow, acostumbrado, pues a que siempre todos son un poquito más robustos, es como... Pero, bueno, entonces hablando en términos de gamer nosotros ¿qué hicimos? Para esa serie C que es el avión, y el cual fue premiado en el 10 de enero, que fue eh, digital, pero igual se llevó a cabo, eh, ganamos el premio al Mejor Televisor con el 48C1. ¿Por qué? Por la adaptabilidad de tamaño y por todas las funciones que tiene detrás en términos de conectividad. entonces Ahí es cuando volvemos a la, a la comparación de, de armar el cómo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú tienes una pantalla OLED, eh, ¿qué hace que se retrase el tiempo de respuesta en los videojuegos? La iluminación de las pantallas. Eh, ¿Qué tan rápido eh, cambian las imágenes? Depende de qué tan rápido se apagan o se encienden las luces o se atenúan detrás de eh, los píxeles. Eso para los shooters um, es muy importante, ¿no? Es la, la diferencia no, entre la vida y la muerte. Literal, o sea, cuando a mí me dicen como, ¿cuál es la diferencia entre jugar en un OLED y uno? Es la diferencia entre la vida y la muerte. Y no estoy exagerando. Porque literal, en, tema de, en carrera, en absolutamente todo tú lo ves. Que entonces tú le das la orden al TV y si el TV no es OLED, sino es otra tecnología, eh, se, tiene cierto tiempo de retraso entre la orden y lo que tú ves y cuando se proyecta. Y eso es lo que tú dices, la diferencia entre la vida y la muerte. Con OLED. Tú tienes una súper ventaja de entrada, y es que el tiempo de respuesta es de un milisegundo, porque como cada píxel tiene esa independencia para apagarte y entenderte súper rápido, no depende del otro que se apague y se prenda y como, oiga, bájale la intensidad, que yo necesito más intensidad de este lado, no, cada uno es súper independiente, te entrega imágenes y tiempos de respuesta súper cortos. Ese es el primer, eh, digamos, beneficio de OLED para gamers, tanto los profesionales como para nosotros los aficionados eh, que también pues jugamos en consola y demás. La segunda es que tenemos un cuadro de control que tú estabas eh, mostrando allí y es como un cuadro de mando eh, y es el Game Optimizer. Es una este. función, sí, uh -huh. es una función específica eh, que ten que tenemos los OLED, los OLED, los OLED. Tienen los televisores OLED. Y es que eh, tú ahí vas a poder controlar, ver, adaptar y eh, seleccionar si no lo dejas de manera automática, porque él también de manera automática con inteligencia artificial lo selecciona, eh, detecta el contenido, la fuente y empieza a eh, jugar con esto. Entonces, si tu videojuego, tu consola, eh, digamos que tienen, fueron desarrollados con G-Sync, obviamente él va a leer qué fue con eso y lo va a reproducir de, de esa manera. Es como... Igual que Netflix, si él detecta que tiene Dolby Atmos y el televisor lo tiene, va a reproducir con Dolby Atmos, es exactamente lo mismo. Entonces, para todos estos formatos de gamers, donde está el HDR de los gamers y cómo se, digamos que se desarrollan los contenidos, es que el televisor tiene ese cuadro de mando para que no tengas que salir del videojuego en caso de que quieras cambiar algo manual eh, y lo puedas hacer de manera súper rápida. De lo contrario, el televisor lo hace automáticamente detectando el tipo de fuente y la metadata de esa fuente. No, tercero, conectividad. Entonces, no es solo tener la consola y no es solo tener un televisor que de pronto te tenga comandos, eh, digamos, como un cuadro de mandos o centro de control. Eh, fuera de esto, es necesitas puertos HDMI especiales. Me lees la mente, esa es. Entonces, necesitas HDMI 2.1 porque al final del día necesitas un puerto. Es, es, todo es completo, ¿no? Eh, eh, necesitas un puerto que sea capaz de recibir toda la metadata a través del cable que te transporta toda la metadata desde una fuente de contenido que tiene cierta metadata y necesitas que todo eso llegue al dispositivo y que el dispositivo sea capaz de reproducir toda esa metadata. Cuando alguno de estos elementos falta, el resultado es que eh, las personas no van a tener la experiencia completa y es como cuando te sirven la experiencia a medias. Entonces, es súper importante tener como todos estos elementos juntos para poderlo.